El presidente de la Junta de Vecinos del sector San Martín, Víctor María, hace llamado a la Policía Nacional a que aumente los patrullajes en esa zona debido al incremento delincuencial. Sí, En el sector San Martín, tú sabes que tiempo atrás estaba tranquilo, eh, no había delincuencia, nada de eso, pero ahora últimamente eh, nosotros queremos hacerle un llamado al general para que tome carta en el asunto, porque en este sector, especialmente en la calle 6 aquí, están atracando demasiado, tú me entiendes. Así es que nosotros le pedimos generar General que tome carta en el asunto. ¿Sabe? Mi nombre es Víctor María Ibian, presidente de la Junta de Vecinos de San Martín. Así es que un llamado a General para que él eh, multiplique los agentes por este sector, ya que hay demasiada delincuencia. NTN, su noticiero regional, Robinson Palanco.